esta entrevista y vamos a saludarlo ya mismo, me sale decir a Charlie García, porque la verdad... A mí me sale esta expresión. Es que es el clon. Es igual. Pero le vamos a saludar, en este caso, a Charlie Mikol, Néstor Mikol. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la predisposición por estar del otro lado. Hola, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, por acá muy bien. Vamos a repreguntarte si nos recepcionás correctamente. Sí, perfecto. bien, sí, nos salieron mucho. Y antes de avanzar, allí lo estamos viendo. Es impactante el parecido. Sí. Yo te tengo que decir, a mí me Charlie, impactando. estás igual. O sea, estás igual que Charlie. <risa> en primer lugar te vamos a preguntar algo. Si tenés que sí. elegir dos canciones tus preferidas de Charlie García, ¿cuáles son? ¿Dos? Sí. Dos. Ah, bueno. Y yo pondría... Eh, mientras miro las nuevas olas de Girán y reloj de plastilina de Charlie Solista. Bien, esas dos canciones que desde Control seguramente Eli ya también las escuchó, van a estar cerrando esta nota que hacemos con vos porque en esta propuesta programática en el canal VerTV en la ciudad de Venado Tuerto compartimos mucha música, así que por eso queríamos también darle espacio a esto. En primer va ah, bueno, sabemos que bueno. Que vas Ay, a estar honor, en, en Venado Tuerto este viernes Pero antes preguntarte, al menos ¿sí? brevemente Porque sabemos que estás a full y celebramos que también tu trabajo artístico Sea con esta demanda en esta actualidad Pero, ¿cómo comenzaste abrazándote a este mundo artístico, a la música Hasta finalmente consolidarte como el clon de Charly García? No, bueno, yo empecé... En realidad yo vengo del, del lado de la actuación, de hacer teatro y todo eso no venía del lado de, de aprender un instrumento, o sea, de, de chico más bien venía con eso, del teatro. y Pero bueno, hacía imitaciones en, en, entre mis amigos, de, de otras cosas, de dibujos animados, bueno, algunas cosas que hacía de más chico, uh -huh. de más chico que ahora. Uh -huh. y, este, y en un momento conocí un canto bar, ahí sí ya me había empezado a gustar, el rock nacional, a partir de la guerra de las Malvinas, se empezó, se empezó a escuchar mucho la música en castellano Y bueno, ahí vinieron todos juntos, o sea, no solo Charlie, sino Virus Soda, los abuelos, los twists eh, Bueno, eran muchos y lindos para escuchar este, Y en un canto bar que había en Villa Gesell, fui como público Y bueno, como a Charlie era una, un personaje más que yo imitaba entre mis amigos, me dijeron que suba a cantar, y así fue la primera vez que subí, canté Cerca de la Revolución, yo ya me tenía el bigote de, de fanático, pero no no pensaba que iba a ser lo que pasó, que al final le gustó mucho al dueño, la gente pedía otra, y bueno, yo me sorprendí porque no, no, qué sé yo, yo fui a divertirme y al final Uh -huh. Después el dueño ya me pidió que vaya todas las noches, ya me ofreció trabajo al, al año siguiente, al verano siguiente. Eh, todavía no estaban de moda los tributos, Mira. entonces yo cantaba ahí en el canto bar o, o animaba también. Después armé con amigos un propio canto bar, donde yo era el animador y conductor. Y bueno, empezó así la cosa, medio como jugando. Y después, durante el karaoke, había gente que me venía a pedir para algún casamiento, para algún cumpleaños, para ir a cantar. Uh -huh. este Bueno, y, y todavía no, se empezaba a, a destapar la cosa de los tributos recién ahí, uh -huh. y dije, bueno, era, era para mí también, por lo que yo ya estaba haciendo. Y empezó así, todo fue de medio sin querer, y, y bueno, al final, hasta el día de hoy, Estoy recorriendo el país y bueno algunos países limítrofes también, sí. haciendo el tributo a Charlie Charlie ¿y en este caso de qué año estamos hablando? Desde que vos comenzaste con esto, como decías, sí. que empezó como un juego y actualmente lleva toda esta presentación. Y también cuando se empezaron a ser conocidos o posibles los tributos. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Bueno, yo empecé lo de los Cantobares fue en el 88, más o menos. Uh -huh. El, sí, año 88 después, este en el, no, en el año 90 nos convocan mejor dicho, está en, en el programa de Susana Jiménez que era Hola Susana en el año 90 eh, convocan a gente parecida a famosos y ahí, bueno ahí mis amigos me empezaron a dar manija para que vaya a presentarme que había premios electrodomésticos me acuerdo que me gané un Walkman <risa> Walkman. De, de, un <ríe> Walkman. De, es un reproductor de música a cassette. Lo digo para, porque hay gente joven, seguro, escuchando y a lo mejor no lo conoce. <ríe> bueno, afortunadamente yo pude tener un Walkman. Sí. Yo tengo 24 ah. años actualmente, pero heredé el de mi mamá, que siempre ha cuidado muy bien las cosas, sí. así que ah, pude tener un tiempo no. allí esa experiencia. Hasta que llegó el MP3, creo que fue el primero. <ríe> Exactamente. No, antes de eso el, el Eastman. Claro. El disc, razón, el que era Claro, el CD, para meter bien. el CD. Que uno tenía que cuidar esos CDs, por favor, qué tremendo. Chari. Claro, sí, también. Bueno, en la guantela de mi auto hasta hace poco tenía los cassettes. Qué lindo. Mm -hmm. Pero ahora cambié por uno que tiene el, para poner pendrive. Claro, no <risa> Hay que ayornarse. <risa> Charlie, Tengo más de lugar de en de ayornarse, la <risa> de actualizarse y también de la conformación, porque como vos decías, lo actoral ya formaba parte de tu vida, pero ¿cómo fuiste encarnando esta figura de Charlie García? ¿Y cuáles son quizás esos aspectos, esas características? Porque sabemos que es muy particular también en su expresión en todo sentido. Que, que a vos más te agrada hacer, que más te sale, cómo fuiste haciendo esta conformación del personaje. Bueno, yo creo que fue a partir de que empecé a ir a los recitales a primera fila uh -huh. eh, en, el, en el 83, cuando Charlie presenta Click Modernos, uh -huh. justo en la época que están dando en la serie de Fito, Exacto. es toda la época que yo empecé a ir a los recitales y todo eso. Mirá. Por, por eso me gustó también mucho la serie, eh, en el tema de que justo era época que yo viví muy a pleno. Uh -huh. eh, entonces en esos recitales de click Moderno, yo estaba en primera fila y, y, y bueno, de mirarlo a Charlie, uno va copiando algunos gestos, algunas miradas, o sea pero no lo estaba haciendo en ese momento pensando en, en que iba a actuar, porque esto fue muchos años antes de, conoce, de, con, de conocer el canto bar. Fue mucho antes, pero yo ya era de mirar y de imitar Ya era de chiquito con otras cosas O sea, lo hacía sin saber que iba algún día a cantar En el 83 todavía ni pensaba en eso Pero pero uno lo miraba y, y, y, y lo veía de cerca por primera vez Y ya era mucha la impresión del sí. hecho de verlo Y sumado a la admiración, por supuesto Y bueno, y le veía gestos y miradas bueno, y a partir de ahí yo empecé a verlo siempre lo más cerca posible. Entonces hubo varios años antes de ir al canto bar, varios años de ir a recitales a verlo, sí. y entonces uno copiaba gestos, uh -huh. eh, maneras de caminar, eh, maneras de expresarse, eh, y bueno, después uno adopta al Charlie que uno, cada imitador hace, hace su versión, viste. Entonces, este fue así como empecé a, a, a armar un poco el personaje sin saber que me iba a dar trabajo años después. Uh -huh. Y hablando de esto, de tu observación y que también has tenido la capacidad de que salga bien eh, representado eso que vos observabas de eh, Charlie García. Él recién decía, la impresión de tenerlo al frente por la admiración, a mí me sigue causando <risa> claro. buena impresión porque mientras hacemos la entrevista con vos vamos compartiendo material audiovisual, Exacto. a través de fotografías también y la verdad es que muy buen muy bien, bien logrado. logrado. Total, Y te quería preguntar <risa> bueno, Charlie, cosa que... Charlie también le daba impresión, porque sí, yo me daba cuenta que me miraba, me miraba serio, Viste, era el único en la primera fila que estaba como él, uh. eh, él le, le llamaba la atención, claro. y sí. eh, me miraba serio al principio, <risa> después este, me enteré que él tenía como un temor uh -huh. por el fanático de Lennon que había matado a Lennon, claro y que había tenido como, como un miedito conmigo mm. y, y después tuvimos una amiga en común que que me comentó eso de lo que Charlie había dicho y le había dicho a ella y ella le comentó como que me conocía, que, que se quede tranquilo que no le iba a hacer nada es que, <risa> <no>. <risa> May, le claro. ibas a preguntar a Charlie. Sí, eh, ahora dos cosas le quiero preguntar. Lo primero era, de eh, a lo largo, ¿no es cierto?, de la gran trayectoria que tiene Charlie García, cuál sería la etapa preferida tuya de Charlie García. Y por otro lado, si lo conociste, porque ya que estamos hablando que iba al, claro. a, la, a la primer fila... Mejor dicho si tuvo cercanía con claro. él, más allá de estar allí presente en todos estos eventos. ¿Qué experiencias directas o de cercanía uh has -huh. tenido? Sí, para para que me, me trabé la, la primera parte cómo era la primera pregunta claro. es en este caso cuál es la etapa que de Charly García que el master, el ah. más te gusta claro, que tu bueno musicalmente a mí, yo empecé a escuchar Charly por Cero Giram claro. porque lo empezaban a poner en, en, en las discos en los boliches ah. en esa época también clubes de barrio de acá hmm. yo soy de San Fernando provincia uh -huh. de Buenos Aires y de golpe estábamos bailando la música eh, normalmente en inglés que se bailaba y de sí. golpe entre medio ponían No llores por mi Argentina oh. y yo digo ¿y esto qué es? <ríe> estoy bailando en castellano <ríe> entonces eh, eh, era raro y ahí pregunté qué, qué era? me dijeron Ceru Charlie García ah mira este Charlie García, mira oh, qué bueno ahí conocí yo la música de Charlie. o sea esa etapa después escuché todo lo anterior uh -huh. Pero bueno, Cerú Girán es mi banda preferida, claro. si sí, es una, una etapa... Lo que pasa es que yo después viví viví muy a pleno toda la etapa solista, claro. y fue terrible también. O sea, yo no sé si es mejor o, o peor que Cerú Girán. No, no... No. Porque la verdad es que la etapa solista desde el comienzo fue, fue una maravilla, disco tras disco. Entonces, eh, todo eso lo viví yendo a los recitales, tratando de saludarlo. Eh, y bueno, hasta llegar al punto de en el 2009, ahí fui convocado para ser de doble de él en un videoclip. ¿Y cómo ¿Qué fue, fue eso? El... No sé, me imagino, no. cuando recibiste el llamado y demás, que no sé, lo estabas esperando, fue muy sorpresivo, ¿cómo fue tu reacción? No, no, fue sorpresivo, <risa> porque fue en el 2009 ya esto fue cuando volvió de estar con Palito Ortega, uh -huh. y yo estaba textualmente eh, caminando, yendo al chino a hacer unas compras, uh -huh. acá cerca de casa, y me, me suena el Nokia 1100, <risa> Mira. De la y era, era uno de los de los managers que tenía que me vendían shows, y me, me dicen que tenía un trabajo con Charlie el sábado, uh -huh. y yo y como ese manager trabajaba conmigo y el doble de Fito, eh, yo pensé que se había equivocado. Y le digo, mirá que estás hablando conmigo, con Charlie. Le digo, ¿vos decís que tengo un trabajo con Fito? No, me dice, tonto, vos y Charlie García. No me dijo tonto, pero bueno, estamos en rabia. <risa> este, ¿Cómo yo con Charlie? Digo, no puede ser. Sí, sí, quiere que seas el doble y, y bueno, la agencia te, te llamó. Así que bueno... No lo podía creer, en un par de días tenía que estar frente a frente con Charlie para trabajar para él, no, no lo podía creer. Uh -huh. Así que, así fue uno de los mejores momentos, digamos, de mi vida con él. Uh -huh. Charlie y bueno, nos quedamos con muchas Ay, sí, preguntas, las dos siendo sincera, pero por supuesto vamos a ser respetuosa con la continuidad de tu dinámica jornada, que como decía, nos alegra mucho que tengas esta demanda, que hayas logrado esto. Y hablando de lograr, los benadenses tienen la posibilidad de disfrutarte este fin de semana acá, así que cómo te estás preparando y repasar esta información también, por favor. Claro, claro, eso es importante. Por supuesto, en 1927, multiespacio, voy a estar el viernes, también va a estar la banda Cuatro Haces que van a comenzar el show después voy a cantar algunas canciones con ellos también uh -huh. eh, además de, de hacer el, el show mío eh, todo junto va a ser va, uh -huh. va a ser muy lindo eh, voy a encontrarse con bueno, mi amigo Marco eh, que es el que me lleva ahí uh -huh. ya nos conocíamos de Teodelina hace 10 años que nos conocemos Marco Mondino, uh -huh. un amigo que fue el que, que me dio también el contacto de ustedes. Y bueno, y ahora me llevó de vuelta. Eh, hace hace dos años o tres me llevó también a, a Venado, a otro lugar, Ajá. me parece. Mira. Sí, sí, ya había ido. Y bueno, ahora vuelvo a, a, a este lugar, que se llama 1927 Multiespacio, este viernes. perfecto Y hoy, mira, sí, me tengo que ir, hoy sí, me tengo que ir a grabar a Bendita, vean Bendita ah, TV, que estamos en Canal 9, haciendo... Ahora estamos haciendo un poco la, la serie de Fitito Paez. encantó. ¿no? <risa> El amor después del ardor. Mira. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram, en redes sociales, para comenzar a seguirte y ver todo lo sí. los que, que haces? El Instagram es arroba, tributo a Charlie. Bien. Así, como suena. Perfecto. Tributo a Charlie, con Y al final. Y si no, Charlie Mikol y nos va a aparecer sí o sí también. Sí, te aparece igual. Si pones Charlie Mikol también, sí, puede Bien. que aparezca. Bueno, Charlie, Néstor, Mikol o Néstor, Charlie Mikol, como para mantener las dos personalidades que son parte de claro, la biológica Néstor, y la Néstor de toda la Néstor Mikol es el nombre, el nombre mío, digamos que también tengo un disco personal que ah, se mira. llama así, Néstor Mikol, El del Balcón, mira. esas son canciones mías que están que las pueden también escuchar en Spotify o, o yo, YouTube o distintos lados buenísimo, bueno vamos nosotras a poner un punto final verdaderamente, con bueno. muchas ganas de seguir charlando y preguntando, así que si te parece quedamos en contacto para alguna próxima entrevista, que más allá de que no vengas a Venado Tuerto quizás tan pronto por eso la oportunidad es este viernes ya lo vamos a estar reiterando con toda la agenda del finde pero para poder charlar también, porque imagino la experiencia que hay desde aquel Néstor que ha comenzado desde lo actoral, la música, el canto la conformación de Charlie y ahí podríamos seguir enumerando, pero por empezar te agradecemos enormemente por esta primera comunicación Y gracias por la predisposición No, no, por favor, gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta Y para mí un placer, un placer hablar con ustedes Y bueno, a toda la gente de Venado que nos vemos el viernes Así que vengan a mi 927 y sigan escuchando la radio, por favor <risa> Gracias, un fuerte abrazo <risa> Un abrazo grande, siga con mucho rock and roll y Jobbor. Estás igual, estamos hablando con <risa> Charlie <risa> <risa> Sos es un genio, un crack, total. Bueno, un beso grande a las dos, a Mike igualmente. También y ¿eh? igualmente. Así que Renata, vos también, gracias por comunicarte. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Así Que tengan un buen fin de y ahí estaré. Muchas gracias. Éxito en lo que resta de hoy, el descanso merecido y por supuesto, buen viaje hacia el sur santafesino aquí en Venado Tuerto que seguramente muchos estarán presentes este viernes y quizás nosotras también, Charlie. así que... Dale, venga, por favor. <risa> te dejamos necesito un abrazo te dejamos... dos loco. ¿Cómo, ¿Cómo para de nuevo? Les necesito dos coritas y tiene que ser relata y baile, ¿ok? Y bueno, si Charlie lo dice y lo pide... no nos podemos no sí. negar, imagínate tú. No, más con la impronta que Charlie así que lo vamos a respetar el pedido. Seguro. <risa> un fuerte abrazo, bueno, te dejamos... Un beso grande, gracias. Para seguir yendo eh. a trabajar, hasta luego, gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, y así, en este caso, sí. cortábamos, porque si no, nosotros íbamos a seguir <risa> seguimos, hablando. Seguimos tal cual. Así que, así pasaba, si puede ser, Eli, que estás en los controles, los controles poner nuevamente,